nos abre la tranquera y entramos. Esto es en vivo. ¿Qué haces, Mati? Tanto tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos por la lisa. A ver, mano. al otro lado sí lo vamos Oh. Come on